Hola, saludos mi gente, estamos aquí desde el complejo deportivo de San Pedro de Macorís y me encuentro aquí con un artista que admiro bastante está aquí para juntos glorificar y bendecir decir el nombre del señor me encuentro aquí con nada más y nada menos que Alex Zurdo ¿Cómo te sientes Alex? Gracias, bueno, contento Gracias. con la oportunidad estamos en la prueba de sonido por si acaso se escuchan atrás, no es que sí. estamos atrás de un campo de batalla aunque sí, eh, eso es un campo de batalla ahí también Contentísimo estar acá nuevamente en San Pedro de Macorís, ya perdí las veces que he venido acá, eh, bueno, esta vez con estaba banda en vivo. Ok, y quiero comenzar y decirte algunas cosas que las personas quieren saber de ti, y es que ¿cómo comenzó de manera oficial tu ministerio en la música urbana? Bueno, ha llovido mucho, sí. eso fue para el año 2004 que lancé mi primera producción, eh, se llama Nada es Mío. No me acuerdo la cantidad de temas que habían ahí fue que comencé, este, pero antes de eso, eh, siempre la música urbana me ha gustado. Eh, pero yo no quería cantar música urbana cuando me convertí, eso fue... Un proceso realmente. Eso fue un proceso fuerte. Ok, porque investigando un poquito de tu historia en las, en las, bueno, en las plataformas digitales, en internet, eh, pude saber que primero tú entraste a la iglesia y luego te, te saliste y luego volviste a la iglesia. O sea, ¿cómo puede ser? No, pues ¿se está, está equivocado. Ok, está equivocada. <risa> no, no, no, yo una vez entré, nunca salí. Este, en algún momento fui cantante de música secular, pero fue antes de convertirme. Cuando me convierto, obviamente, como vengo de ese mundo, eh, por eso no quería saber de que la música. Simplemente quería dedicarme a. Pues, administrar en la iglesia. Yo dirigía a los jóvenes, yo dirigía la alabanza y la adoración. Eh, yo era quien tocaba el piano, entonces. Eh, de, de, después, después que yo entré en el 2002, que fue cuando recibí a Jesús, nunca más volví a salir. Ok, perfecto, ahora sí. Pero <risa> quiero saber ahora, ¿por qué el género urbano? ¿Por qué Dios te llamó en este género y no en otro eh, género musical? ¿Por qué el género bueno, urbano? Bueno, la verdad, el caso es que a mí desde chiquito siempre me ha gustado la música urbana. Uh, yo me acuerdo que a los 8 o 9 años en la escuela hacíamos los freestyles. Los freestyle a la hora de almuerzo hacíamos un círculo y empezábamos a improvisar este, y desde siempre, desde siempre, desde esa época, te estoy hablando del noventa y pico este, para ese entonces yo no era cristiano y para ese, para ese entonces existía lo que le llaman el underground que apenas eh, la música de reggaetón no salía de las marquesinas de Puerto Rico no sé si acá también, eh, yo no sé si tú eres de ese año, pero por si sea, acaso este, desde siempre me ha gustado la música urbana eh, y yo creo que a través de la música urbana somos muy efectivos, llegamos a público que, que jamás pensábamos que íbamos a poder llegar. También podemos desarrollar temas con mayor facilidad, así que este, yo creo que Dios puso este talento en mí. Ok, eh, también quería saber eh, qué cosas nuevas trae Alex Urdo. Vimos por ahí un nuevo sencillo, un nuevo video. Sabemos que el nuevo álbum se llama ¿Quién contra mí? ¿Quién en contra, contra, contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Y y quiero saber qué cosas nuevas traes para, para el público. ¿Qué sigue tu música? Bueno, acabamos de sacar el GPS, mi GPS. Eh, muy contentos con los resultados, Dios ha sido bueno. Eh, creo que el video ya lleva como 3 millones. Así que le damos las gracias a los que lo han compartido y sobre todo la gloria a Dios por el respaldo que siempre nos da. Este, este tema forma parte del de nuevo álbum titulado Tiempo gusta nosotros? Como bien dijiste, este álbum viene con 20 canciones, así que hay canciones para escuchar por buen rato. Este, aquí tengo a Marcos Sweet, tengo a Funky, del Pido, Nathan, El Profeta... Tengo a, a Kike Pavón, wow. Año, Marcelo, eh, Mani Montes, eh, Ayala, Gabriel, Indiomar, en fin. Wow, un sinnúmero de artistas. A casi todo el mundo. A casi entonces, todo el mundo. El disco sale en agosto, Dios mediante. Amén. Y bueno, pero por ahí. Ok, y me gustaría saber algo personal de ti. ¿Qué se siente de una u otra forma escalar? O sea, verte desde, una, desde un inicio hasta verte hasta este entonces. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú bueno, al trascender tanto estoy muy hasta la actualidad? Estoy muy agradecido. Hay una parte que nosotros debemos hacer, no te lo voy a negar, eh, la Biblia dice muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces hay una parte que nosotros debemos hacer, hacer las cosas con excelencia, persistente, ser excelente en lo que se hace. Amén. Eh, aparte de eso, lo más importante es tener el favor y la gracia de Dios es lo que abre puertas. Uh, el talento es un 20% este, y hacer buena música es un 20%. El otro 80%, cuidado si menos. En la parte restante pues se la debo a Dios simplemente. Hay cosas que, que yo nunca voy a entender por qué Él permitió que pasaran para mi vida. Yo so, Siempre voy a estar agradecido por eso. Uh, yo reconozco que hay muchos que tienen mejor talento. Pero vuelvo y repito, esto se trata de favor y gracia. Eh, no estoy diciendo que ellos no tengan favor y gracia, Pero Dios hace con quien quiere, cuando quiere y como quiere Y yo no tengo nada que refutarle a Él Y además también si el corazón está dispuesto claro, Pues entonces con más razón el Señor va a utilizar Ese especial talento y ese especial ministerio para bendecir a los demás Amén. Ahora para finalizar me gustaría, me gustaría que tú le dieras un mensajito a esos nuevos ministerios, como decimos aquí, a esos pinitos pero, que están empezando en este, en esta carrera que no es tan fácil, pero con la ayuda de Dios, claro, que todo es posible. Claro, hay una frase de una de mis canciones Didi. dedicada a todo aquel que tenga un ministerio, no solamente musical, todo el que entra en alguna rama del Evangelio, que tenga un ministerio. Hay una frase de, de una de mis canciones que dice, que lo que hagas para Dios, no lo conviertas en tu Dios. Es lindo tener un ministerio. Es excelente ver cómo la gente te, te busca, te admira. Pero número uno siempre el corazón inclinado para darle la gloria a Dios en todo momento. Amén. Y mi primera producción se llama una vez mío. Gracias a, a mi pastor porque desde el principio siempre me dijeron lo que tú tienes es por gracia. Amén. El talento te lo dio Dios, la voz te la dio Dios, las letras te la dio Dios. Amen. ¿Quién tú eres? Un siervo inútil que por gracia fui seleccionado para llevar a cabo esta misión. Siempre que tengamos eso en, en la mente y en el corazón, todo, todo va a salir. Amén. Y nada, un saludo especial a la gente del Mundo de Cristo. para finalizar. Mi gente del Mundo de Cristo, gracias por siempre apoyarnos. esperen pronto quién contra nosotros de la, a la Z. Somos tu página web cristiana.